Solo teo, te. Es una chica anime, yo sé que la vi por aquí. ¿Qué? No sé dónde fue, solo me acuerdo que la vi. ¿Dónde? Es una chica anime, Y la supe distinguir. No sé dónde fue, solo es que me gustó así. Vino Taku, su buso. de que cuenta concluso. Yo le hablo si de nuevo la cruzo. Soy su pipa revoltoso, guarda incluso. Es una chica ni me. Yo sé que la vi, aquí no sé dónde fue. Solo me acuerdo que la vi. Es una chica ni me. Y la supe distinguir. No sé dónde fue. Solo que me gustó así. Puso, fluyó, puso la magia. Que ahora te dos contagia. Baila con gracia y elegancia. Fue súper con ansias Es una chica anime Es una chica anime Es una chica anime Yo sé que la vi por aquí, No sé dónde fue Solo me acuerdo que la vi Es una chica anime Yo la supe desde el No sé dónde fue Solo que me gustó así yo sé que la vi por aquí. No sé dónde fue, solo me acuerdo de la vi. Es una chica niña y yo la supe distinguir. No sé dónde fue, oh, no sé yeah. lo que me gustó así.